Dios, si esa persona no es para mí, envíame una señal. Que no es para vos, boludo, valorate. Diablo mentiroso, ¿eres tú? Cuéntate la cosa.